Ha llegado su fin, fino, grasa, como sea. Acá está, hemos llegado y ya vamos a saludar a nuestros amigos, los invasores que están del otro lado. Hola, Belén. Hola, querido. Hola Luis querido. Hola Ángel, ¿cómo te Hola, va? Hola chicos. ¿Cómo andan? Bien. Hola, Angelito. Muy bien, muy bien. Están arrancando la semana a full, me imagino. Con mucho calor. Estamos Con como todos todo todo todo. cansados. Con calor. Pegados, agotados. No sé, estoy como cansada, yo. ¿Eh? Aplastados ¿Eh? <risas> todos, viste que estamos como liquidados. Sí. Y no termina nunca el calor. No. Hoy vamos a tener un especialista que nos va a contar eso, justamente. Que nos diga cuándo, cuándo termina, termina Hoy calvalli. le voy a preguntar por vos, Ángel. ¿Cuándo sí, termina el calor? Sí, sí, por favor, no podemos más. La gente se derrite por la calle. Sí, sí como que la gente está de mal humor también. Ah, por eso estábamos así. <risa> bueno, un, sí. no la excusa, tiene, pues Hoy discutimos desde que empezó hasta ahora. Oh. No, no había dicho hola y ya estábamos discutiendo. Sí, nos peleamos todos. No. ¿En serio? ¿Ustedes vienen tranquilos? Eh, no, no. No, mirá, no, nunca, Luis no sé. Se está si, agarrando papeles, sí, Luis, no, no sé qué trae. No, no, el, sí, no sí. aunque esta semana puede haber novedades con relación a lo que es eh, el expediente de la muerte de Maradona, ¿no? Este, esto tiene que ver uh -huh. con que se podría revertir en función de, eh, digamos, para dónde se está direccionando lo que es la causa tanto de la doctora psiquiatra de Maradona, Agustina Kosachov y del clínico Leopoldo Luque, ¿no? Uh -huh. eh, ...hicieron presentaciones al principio de la semana pasada... ...presentaciones donde lo que están pidiendo es la nulidad... ...la nulidad de la Junta Médica que los este, peritó este, de acuerdo a sus abogados... ...y a ellos eh, no, no responden a en la realidad y pidieron la nulidad. ¿A dónde podría conducir esto? Seguramente va a haber una respuesta esta semana por parte del juzgado... Y si esa respuesta viene, puede tener dos variantes. O que acepten los resultados de los peritajes o que no lo acepten. Claro. Si no lo aceptan, van a pedir una nueva junta médica, lo que llevaría, podría ser que se vaya a foja cero con todo lo que se fue tramitando, pero hay algo que seguramente se puede llegar a forzar, y que tiene que ver con la exhumación de los restos de Diego Armando Maradona. porque Por una cuestión muy simple, si se cuestiona la Junta Médica, quiere decir que lo que peritaron en el cuerpo de Maradona no es correcto, tienen que volver a peritar. Y esa nueva Junta Médica pediría en primera instancia exhumar el cuerpo para hacer nuevas, sí. nuevas pruebas. Vos sabés, sabés bien Luis y Belén, ¿saben que es un recurso muy habitual de la defensa, no mm. intentar la nulidad de cualquier tipo de causa. Sí, sí. Eh, obviamente, algunas cuestiones que tienen que ver con la mala praxis, siempre dicen todos los especialistas que son muy difíciles de comprobar. Mm. Eh, y hay que ver cómo fue eh, el momento justamente de tomar esas pruebas, no y después cómo la lo analizaron los peritos. Si llega a ocurrir todo esto, realmente va a ser un escándalo, porque obviamente la familia no va a estar conforme, la familia y ahí me refiero a todos, eh, fueron contra Luque desde mm. el primer momento, ¿no? Ahora, Luis... Desapareció eh... Luque también. Mm. Sí, sea, sí. Por, por Todos. Por todos. mandarlo a vivir a Maradona, sí. ahí donde lo mandaron a vivir, sin la a compañía tigre, de ningún familiar cercano, sin el cariño de sus hijas y demás, ¿no va a caer nadie? ¿Pero nadie no? que caigan las hijas? No. no hay una causa abierta por eso. ¿Eh? ¿Perdón? Pero no hay, no hay causa. causa. No hay causa. No hay causa como tampoco hay causa... no, no pero eh... yo hablo ni de causa contra ni integrante habla, no de la familia ¿Qué? y no hay causa contra <risa> Matías Morra <risa> ¡Para, te Guardé a Belén. Sí. Sí. El calor, no, no, no, el calor físico, no, no, no, el no, calor. a Belén que es una santa. No. Porque por ahí Janina, a vos como a los Maradona le interesa solo la guita y ¿Qué? por ahí está en juego la parte ah. humana oh, también. Oh, oh, Acá hemos sido muy críticos. Yo ah, sé que te encanta colgarte de mí, Fabi, no, de mi corazón. No. Hemos sido muy críticos de las condiciones en que vivía sí. Maradona y todo lo que pasaba sí. y lo solo que estaba. Pero no hay causa, como te dicen no, las chicas. No, Entonces, pero, ¿qué van a reclamar? Pero yo ¿Qué dije, causa podríamos armar de cómo vivía Maradona? Pero no hablé solo de la causa No, pero, perdón, perdón, perdón. Hablo perdón, de la moral. Perdón, perdón. perdón. Quiero decir algo y que tiene que ver técnicamente con cuestiones médicas. Maradona no estaba para ir a ninguna casa Exacto. particular. Ah. ¿no? Razón por la cual tenía que haber ido a un centro de rehabilitación. Como nadie se animaba a enfrentar a Maradona, fue a una casa... Teóricamente más cercana porque bueno, él pero estaba... pero no lo estás diciendo vos nadie se animaba ah. a enfrentarlo y él quería vivir bueno, por así. por eso. Y ahí claro, salud me, me ¿Por repetirle ¿por la salud ¿Por qué lo mandan, qué lo <ríe> claro. mandan a la casa sí. este de, creo que es Benavides sí. o Tigres? Sí. ¿Por qué lo mandan ahí? Entonces, para estar más cerca a la familia para que lo vayan a ver. Yanina, querida, por la Anda negligencia... ¿Cuántas cuánta veces visitó algún sí. familiar a Maradona en sí. esa casa? Claro. Por la negligencia y el abandono de mandarlo a Maradona a ese lugar. ¿Nadie va a pagar? Pero ¿quién lo mandó? A ver, decime... La negligencia Sup y, la, y el no abandono... es que supuestamente que, que determinó Maradona. que podía tener eh, claro. do internación domiciliaria. claro, claro. Eh, Si no controlaron que tuviera sí. toda la atención y los lugares sí. que donde tenía que estar, es una culpa... De, hay un médico familiar, responsable. Discúlpeme, discúlpeme, les quiero decir para que sepan, la decisión la tomó Diego Armando Maradona. Claro, pero una casa, pero, sí, pero, pero Diego quería dijo... ir a Bransen, no quería ir a esta claro. casa que no tenía disponibilidad no. de baño. Entonces vamos bien, forzaron claro. la situación para que fuera en esa casa sin comodidad. ¿Quién la forzó? Pero no crees que el que le, de, le dicta, la, que le dice, bueno, ¿Eh? puede tener una internación domiciliaria, tenía que controlar las en qué condiciones se desarrollaba o sea, su internación. Sí, claro. sí, claro. sí, parece, sí pero, pero eso pero tiene que ser un integrante de la familia. A Maradona con la cabeza abierta bueno, y operado. Pero Maradona no. era inmanejable, era no. integrante no, no, de la familia. terminamos como terminamos. Hizo siempre lo que quiso. a las chicas, Terminamos como terminamos. ¿Cuándo? En la última internación nunca saltó un problema. El sí. problema cardíaco se muere el corazón. Perdón, ¿Listo? pero el eh, Diego era capaz, no no, no. sí no tenía tengo ni, a ni mi ni viejo en cambiar. ese cuadro de situación con la cabeza operada y viene un médico y me decide bueno Opinello pero yo. tu viejo no es Maradona claro. amor era imanetable maradona bueno, se quiz, cansó de echarlos a todos quiz, todo el quizás tiempo quizás el entorno de Maradona se amigaba y se peleaba con así. todas sus ex mujeres y sus hijos está bien quizás pero los hijos no se borran ahora finalmente no estaba eh, en sus un padre en tampoco debe ni echar ni a los hijos los, ah, él por ahí cosechó ángel. lo que rompió Sí. Igual te digo una cosa, a Luis le llegó un llamado en las últimas horas que tiene que ver con las hijas mm. de Maradona. ¿Quién te pasó? llamó? Bueno. Todos. No, me sí, llamó porque... burlando, que creo que ah. es el nuevo abogado de, sí. eh... de... de... Llanine, Llanine, Llanine. la Yanine de las eh, nenas. Pero no sé, no sé, porque está pasando por un momento delicado, sí. tiene internada sí. a, ver, a su hija, sí. lo atendí, hablé rápidamente y dejamos lo que iba a ser la charla para otro momento, para, tratando de que saliera primero. ¿no? tanto a la nena ¿Se como puede a, venir la reconciliación barrio? entonces con esa parte de la familia? Es que, no, es que lo planteamos el otro día acá en sí, esta mesa. pero mes. vuelvo a repetir una cosa. No. Yo no estoy peleado con nadie. ¿Queda claro? No estoy peleado, no estoy peleado, ni... Yo me tomo eh, 200 litros de café Cabrales. ¿Con Claudia también? ¿Eh? ¿Con, ¿Qué? ¿Con Claudia? Si Esto con Claudia es con posterioridad. Bueno, de, de hecho el viernes lo tuvimos a Burlando antes de hacer el paso, un rato mm. mucho antes. Y le preguntamos, por, por, porque te quiere ah. mucho a vos, a la a las chicas, si iba a mediar en esta situación y dijo que sí, que estaba por en su intención. Bueno, después pasó todo lo, lo que contaste O sea que burlando te va a hacer acercar a las Maradonas. Vuelvo a repetir. Está decepcionado. Si sí, Ventura se te amigó, te amigó o sea, con Silvestre. Por eso, o sea, claro, yo me voy, yo me voy Rara, a mi casa ¿no? y cuando a, eh, apoyo la sí. cabeza en la almohada... Duermo sí. sin ningún remordimiento oh, Bueno, sí. pero está bueno ir reconciliándose Sobre todo claro, con Dalma banderas. que tiene que ir a LAM Y la van a tener al final chicos Ustedes, sí. o, está, o eh, no viene por dentro y, y esto nos y está complicando lo, un es, poco, De esas claro. cosas que dicen el... eh, no, igual soy sincero No hablé con Dalma de nuevo, así que no lo sé Pero seguramente va a venir Dalma Siempre se la banca, la verdad eh, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta reconciliación. Luis, vos te amigaste con Rial. Yo vi unos fotos en su momento. Acá, a la vuelta, ¿te acordás? Eh, bueno, la librería no, no, no, Ángel, vamos a ser justo. Con Janina también. No, no, no. Con Janina, ¿no? Sí. No, Janina es amiga de Rial. Yo ah, no soy amiga de Rial? Le di una notita con un fin. Una notita. Una notita. Con un fin. ¿Cuánto minuto de notita, entonces, notita viste, le Y me que soy pero claro. <ríe> Y también, y también eh, Luis, te amigaste con Silvestre. Se lo claro, sí, lo de Silvestre fue en el Martín Fierro y después en la Lata? Quiero, Estamos quiero, en un año de reconciliación. Me preocupa sí. lo de Silvestre. Me llamó por teléfono ayer para decirme feliz cumpleaños. Yo ah, cumplo bueno, bueno, el 14 estamos... de enero. <risa> ah, no es tu cumpleaños. No. No. Quieres ser amigo, está bien. Te ¿Viste? saludo igual. Entonces lo quiero. Ahora lo quiero. Alguien wow. que se preocupa llamarme por para el, para el cumpleaños me parece bueno. No pudimos hablar hoy de cumpleaños de Listorti. Pero, no. viste, nos quedamos Ay, con no de la fiesta de Alfa. Tampoco le 50. pudimos contar. Cumplió 50 hecho mierda. <risa> <risa> ¡Eh, eh, eh. <risa> No podía yo, ¿no? bailar, ¿viste? No, yo no, lo Yo lo vi bien, ¿eh? Discúlpenme, nadie, nadie va a hablar del novio de Juanita, ¿no? ¿Quién es el, ¿No? El, novio el novio de Juanita? Juanita? Juanita Viale, sí, ¿viste? Juanita ¿Sí? Viale, ah, Lo publicamos nosotros tiene... en el Ejército del AM. ¡Ay, no lo vi Foto. hoy! Sí, miralo No entran todos los temas. Seguí los vos ahora, Luisín. No sé si están de novios, pero salieron a tomar algo, se fueron de la mano. A ver. Y es el novio, es el hijo de un novio que ya tuvo antes. Ah, mirá qué lindo. ¡Qué lindo! ¡ se despertó <risa> ¿Cómo el hijo? Sí. ¿Cómo el, ¿El hijo es? del novio? Sí. Qué hermoso. Lash. ¿Pusieron ¿Cómo? foto en el ejército? ¿Cómo el, ejército? ¿El hijo Adelándolo del novio? novio? ¿no al ejército de la sí, Como que fue... Queda todo en familia. Por Pero novito. perdón, ¿cómo el hijo claro. del novio? ¿No es un sí, señor perdón, mayor? Sí, perdón, perdón, perdón. El claro. exnovio es un señor mayor, el chico actual es claro, de la. Claro. De la bueno, decir, no. no es el eso es con que... Claro, no está saliendo a conseguir. No, el señor no es elijado. Bueno, en algún momento. A Juanita le gusta de Juanita de eso. Viale y su nueva conquista, Yago Lange. Claro, era el que hacía claro. deportista Lange. Claro. Ver, Vos acuático. que estás en el rubro. Ahí va, mira. Ah, el medallista olímpico. Ah, muy bien. Mira, Yago. ¿Y ahora anda con el hijo? Bueno, oh, anda es una manera de despectiva. Bueno, ¿sí? ¿sí? Es muy Son despectivo. Pues, Va a tomar algo. No, a tomar Va a tomar algo. algo. Perdón. Va a tomar algo. Perdón, quiero... Quiero, justamente a propósito de todo... Todo como buena onda, ¿eh? No, todas las figuras que tenés sentadas ahí al lado tuyo, Ángel. A ver, ¿Qué ¿Qué? Gracias, gracias, Luis. Quiero, gracias, Luis. Yo me, hice, quiero, yo me hice cargo. Quiero decir... Estabuda no, dice gracias. gracias. Quiero, decir, quiero decir que le pegó muy bien el abuelazgo a Nazarena. A Vélez, ah, me gusta. Oh, divina, para Nazarena. Que muy modelo. Linda. Nazarena no duerme y a mí me agarra el ataque. <risa> Nazarena no duerme. <risa> Naza, estás divina. No, y la verdad, gracias, es gracias, qué quieren empanadas? <risa> y yo me y no me dijeron. Jueves, <risa> yo quiero una, bueno, y otra cosa que sí. les quiero comentar para cerrar el programa: uh, el pase en realidad, sí. es que esta sopecó toda la cara. ¡Ah! <risa> Sí, sí, pueden hacer un informe para mañana, hoy descubrimos eso. ¡André! Bueno, no, no, está no, no, con, está Andre, con lentes hace dos meses ya. No, yo no le quería preguntar, pero en una pensé que por ahí tenía conjuntivitis. Fuera de broma. Mira, no, no, no, Belén, no, no. está A cara ver. lavada, no, no está maquillada. Oh, no, Se hizo una, nueva. Y la ah, aviosa, me parece no, que no, no, me dice los, hice los, los párpados. párpados. No me dice los párpados. Tiene 10 no, años no. menos, parece la hija de Listorti. Pero es algo así, sin maquillaje. Es maravillosa! Bueno, No, no me dice no nada. No, tengo un orzuelo interno. ¿Ves cerrarse el ojo? Para que Se te ríe Ventura. Está, inter... claro, está como Menem. Andrea está la vipa. Luis, no me crees. Ah, hombre, no, que no, sí, no, no pa, aparte yo digo todo. Y aparte, Luis, ¿sabés no, que, no ¿sabés vos, que me pasó sí. varias veces esto? Que de repente venían las angelitas con lentes negros. No, ¿no? sí, no, claro. Durante todos los años, una por año me viene con lentes negros durante un mes. Me dicen, no, orzuelo. Claro, no, con ah, si la verdad. Yo te digo todo no, La única no, que blanqueó solo. Fue Franchín Que se había operado Franchín, la No, gente. pero yo no me operé era Franchín Yo operaba todos correrlo. los viernes Los ojos No, operaba no, todos los... los viernes No hubo un mes Un mes y medio Que todos los viernes Se daban un que no. no Te juro Qué horror, Dios y mío tiene miedo a la anestesia Sin anestesia? Ah, ah, no, no, transformaciones no, Se va a llamar Angelito, A partir de hoy Mira, se Hizo las tetas No, Por si alguien tiene tetas nuevas para Colmenero, <risa> arroba el ejército del AM. con transformaciones. Faba sí. está que no Doctor Beauty, ojo, Doctor ojo Beauty. que sí. el candidato que yo tenía para Andrea reivindica que ¿Sí? está más firme que ah, nunca. Eh. ¿Sí? Es. ¡Quiero bueno. saber, ah, no. está bomba, Andrea. Faba, que no me tirás un nombre. Vos tenés, tenemos un amigo en común que, que ha sido alguien... Uy. Muy importante. bueno yo te digo, yo te digo. Con un monio así te la damos a la. Andrea es súper sexy, le dice LAM. Ya LAM. A ver, cerremos con un LAM. ¿Quién es LAM? Lamb, va decir Faba, ¿quién es el LG. LG. dale LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG. LG volver, escuché. Ah, no sé. Lo no, no, no agarró enseguida. Sí, ya lo sé. No le gusta. Ya, ¿Ya lo descarto. ¿Leo? No. Sí, Leo, Leo, Leo Gallego. ¡Epa, no, epa! ¿Quién? No. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Un periodista vos, deportivo no que salió con Tahuada en Radio del Plata? Éramos es... compañeros de trabajo. No parece, Tenían sexo eh. en bueno, no. las oficinas de... ¿Eh? Ya, ah, mirá, a J. aguada. Favo, esto es así. Yo ¿no no puedo entregar, entregar al padrino de mi hijo de esa manera. Es el padrino de mi es un mira, programa mira, light, está trabajando en la red. Todo. Pero me da ¿no? como averigua. hijo de él. Me como averigua. Está toda colorada, la. Está toda colorada. Se pone, se saca los lentes, ya no se está sacando la ropa. Escúchame la cosa, Favo. Sí, te escucho. ¿Y si hacemos un otro? Sí, yo tengo uno para vos, aguada. Listo, Belén. Fada, Me quedo fada, con el fada, tuyo. Fada, Belén, fada. nos quedamos con el tuyo, no te pido, por favor. Me quedo con su fada. Confiamos en vos, Belén. Te la entregamos claro, a vos, no. Y Yanina no, sale de madrina. No, ah, yo... ¡Ahorrame el momento! ¡Ahorrame no. el momento! Porque el señor Fava está acá... Yo no, retirado. No, no, no, no. No me involucres a mí. Ya se está despeinando. Cuando si... Andrea se despeina... Claro. Se está caliente, claro. Pe... Sí. Está caliente. Sí. Sí. No, no, no. Andrea empieza a tipo... Y empieza a hacerse todo así. Está caliente. Ya, ya está. No, hermano bonito. Te llamo Veneno. O sea, Leo lo tiramos al tacho. No, Leo sí, es A mí no le dijo nada. Dale, Le doy vi... mi celular y te lo diré. Me vi vieron viste, los para. viejos recuerdos del león de barracas. Uh, o sea, uh, uh, ¿Qué hicieron el león de barracas? Barraca? ¿Qué, <risa> ¿Qué es el león de barracas? No voy a retirar te entiendo, te entiendo. una te pausa justifico. acá hasta Antes mañana. De quiero decir hoy públicamente que me encantan estos pases y los voy a oh, ay, y, ¿y, y nosotros también porque se terminan ahora el 20 ¿Por qué? Claro, esta semana es la última que hacemos pases. Oh, ay, no. Así que todas las cosas turbias cerremos la. ¡Pará Esta porque semana. estamos muy tristes! ¡Pará! ¡Ay sí! A mí me encanta hacer el pase. La gente me habla un montón de los pases. ¡Ay, no, nada. Mama, ¡A mí es quiero. el único que me habla! No, no, no. No. No. No. No. No. Pero no, no pueden Viste. creer. ¿Viste cómo es esto? No el lunes, bien. con todo no, cariño, además, recibimos a Fernando no. Vélez de Panamérica. por supuesto. Lo los invasores van a ir un poco más tarde. Y lo que más vamos a extrañar son sí, las empanadas de Nazarena. Te las mandamos igual. Te las mandamos igual. Chicos, que tengan un buen programa. Nos vemos mañana. Dale, Angelito, un beso para chau. todas, chicas. Chao, chao. Ah. Sí, re vamos a extrañar pará, estos pará, pases. Pará, y encima pará. vos estás llorando de la risa. Sí, sí, vos no estás, estás transpirando. Bueno, quiero ya la opinión de Luis Ventura. Para que se me corrió la corbata? Sobre cómo viste.